De la imitación de Cristo, por el padre Agustino Tomás de Kempis, 1380-1471. Obra alabada por los grandes santos como Ignacio de Loyola, y el librito preferido de Santa Teresita del niño Jesús. Libro tercero. De la consolación interior. Capítulo 36. Contra los vanos juicios de los hombres. 1. Jesucristo. Hijo. Abandona tu corazón firmemente al Señor, y no temas el juicio humano cuando la conciencia te dice que eres piadoso e inocente. Bueno es, y dicha también, padecer en tal estado, ni será grave esto al corazón humilde, y que confía más en Dios que en sí mismo. Muchos hablan mucho, y por eso se les debe dar poco crédito. Y también satisfacer a todos no es posible. Aunque Pablo trabajó en contentar a todos en el Señor, y se hizo todo para todos, Primera de Corintios 9, 22, No obstante, muy poco se le daba el ser juzgado en cualquier juicio humano, Primera de Corintios 4, 3, 2. Bastante hizo, cuanto estaba en su mano, para la salud y edificación de los otros, mas no pudo evitar que le juzgasen y despreciasen algunas veces. Por eso lo encomendó todo a Dios, que lo conoce todo, y con paciencia y humildad se defendió de las bocas que hablaban cosas inicuas y de los que pensaban maldades y mentiras, y se expresaban como les dictaba la pasión. Sin embargo, también se justificó alguna vez, porque de su silencio no se escandalizasen los flacos. 3. ¿Quién eres tú para temer de un hombre mortal, Isaías 2, 12, que hoy es, y mañana no parece? Teme a Dios, y no te espantarán las amenazas de los hombres. ¿Qué puede contra ti el hombre con palabras o injurias?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 y hasta aquí lo predicado por el padre Tomás de Kempis en su obra Imitación de Cristo, capítulo 36, contra los vanos juicios de los hombres, del libro tercero, de la Consolación Interior. Abandonémonos, en definitiva, en el Señor, pongamos en el nuestro corazón, y no temamos los vanos juicios de los hombres, pues se dañan más a ellos mismos que a nosotros, y no podrán huir del juicio de Dios.